Por no separar los residuos, agotando los recursos naturales para todas las especies, deberás visitar la máquina recicladora de padres. Vení a reciclar a tus papás. Llegó la máquina recicladora de padres a Temayquén.